La persona que nos acompaña y tiene la palabra ahora es Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Yo no voy a decir más presentación, que es una persona maravillosa. Les dejo en sus manos. Buenos días. Eh, Me apunto. Viva Cantabria, viva Murcia y viva España. Presidente de, de la región de Murcia, el alcalde Miguel Ángel, vais a observar que en cuanto acabe de hablar, eh, me voy porque... Tengo que coger el vuelo que desde Alicante me lleve a Madrid para, a su vez, desde Madrid me lleve a Cantabria. Yo, cuando me dijeron que iba a Murcia, pues fui al mapa, y digo, ah, pues no está tan lejos. Yo, que siempre digo que estamos aislados, me cago en 10. Yo tengo un vuelo todos los días a Varsovia de tres horas, otro a Berlín, otro a Düsseldorf, otro a París, otro a Milán, otro a medio mundo, pero hay a Murcia, a Murcia o vienes por Bilbao o vienes por Madrid y si aventuras en coche, pues ya no sé por dónde, esa es la razón por la que no he venido hasta ahora y me llevo, bueno, no, esto no es peloteo, dirán, bueno, está a todos los lados, que va, habla bien, lo mío anoche es un espectáculo ¿eh? para hacer una grabación, porque ya de entrada, que me fue a buscar Miguel Ángel al aeropuerto y ya bajo en el hotel ya casi de noche, y ya empezaron a salir desde las ventanas, como si hubiera llegado ahí un actor. Pero ahí luego, por la noche, que me sacaban comida puros, vasos de vino, cerveza, solamente lo que llevo... Igual son dos maletas que me mandarán por Segur porque no puedo cargar con todo lo que me han metido limones cajas de limones digo pero cómo llevo yo todo esto bueno resumen ciudad muy bonita muy bonita esa catedral qué hallazgo bueno gente como un poco sitios he visto de cariñosa y luego Traía un chaquetón, porque cuando salí de Cantabria estábamos a 5 grados, en Madrid por la mañana a 2 y llego aquí y, y parecía que llegaba a Cuba al bajar del avión. Me quité chaqueta, corbata, chaquetón y en camisa. ¡Joder! Lo tenéis todo. Menos un tren y un aeropuerto. Ahí tenemos una guerra parecida. Bueno... Vamos al tema este que nos trae aquí. Voy a hacer un pequeño preámbulo para entrar en harina eh, antes de hablar de, del asunto de la energía solar. Yo soy un obseso de las energías renovables desde hace más de 20 años. Obseso, ¿eh? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que se habían acabado dos etapas en la evolución de la humanidad, la energía que es el motor de todo, todo es energía. Daos cuenta que hasta el 18, que aparece el carbón como fuente de energía, durante siglos daba igual, nacer en el 11, que en el 12, que en el 13, que en el 9, pues sí, la rueda, el fuego, poco más. Ah, pero el 18, el 18 cuando aparece la energía, cuando aparece el carbón, y los barcos en vez de ir a vela van a motor, y la industria siderúrgica y la textil, el carbón, siglo XVIII, fuente de energía, y luego viene el petróleo, 19, 20, y todavía sigue. Pero estamos en una etapa nueva, pero nueva por imperativo lógico y legal. No, no es un capricho, no es que algún día se pueda acabar esa fuente de energía que se acabará, no, aunque tuviéramos energía infinita, nos estamos cargando el planeta, por más que este rubio oxigenado que han elegido en Estados Unidos diga que el cambio climático no existe. No sea usted bestia, no sea usted bestia. Asesórese, como hacemos los demás. Pues no todos sabemos de todo. Aquí tenemos el maestro de la estructura económica, que le veo allí, mi gran y querido profesor Ramón Tamames, que sabe de lo que sabe. Pero hay mucha gente en el mundo que estudia, biólogos, geólogos, especialistas, que ya nos dicen… ...que este año ha sido el más caluroso desde que tenemos datos... ...que hay una NASA que nos ha enseñado cómo está el polo norte... ...con relación a hace 40 años... ...claro que hay muchos intereses en juego... ...y quieren ordeñar la vaca hasta el final... ...sin pensar en los terneros... ...en lo que viene después, ¿qué más les dan? Pan para hoy y hambre para mañana... ...por un criterio de solidaridad con la especie humana, con el futuro... Si no es suficiente razón esa, ya me dirán qué otra razón puede haber que proteger nuestro planeta. Y estáis en la actividad que habéis iniciado, imbuidos, animados, espoleados por un propio gobierno. Todavía tengo aquellos anuncios del país, a toda página, que valían un huevo aquellos anuncios, Ministerio de Industria, sea patriota, no permita que sigamos contaminando, ahorremos combustible que viene del exterior, invierta en España. Algo extraordinariamente razonable era aquello. Pues bien, lo que ha pasado después es sencillamente una estafa de Estado, que es más grave que las estafas individuales o empresariales. Es el Estado el que ha engañado. Porque en este país, al que yo adoro, y que incluso he escrito un libro, este país merece la pena, le falta un hervor todavía. Le falta un hervor para ser un país serio. Mira. Volveré a lo vuestro, pero previamente os digo, con toda seguridad, no sé que, no soy una persona que haya viajado mucho, bueno, con deciros que no había venido a Murcia, pero bueno, aún teniendo aviones no he estado ni en París, ni en Roma, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Berlín, vamos, que prácticamente de Madrid a Santander, poco más, pero vamos a ver, en un país normal, lo que ocurrió hace unos años con los bancos y las cajas, fundamentalmente las cajas, que ante una falta de liquidez y la imposibilidad de hacer ampliaciones de capital, cogieron a un millón de incautos, pero cazados como conejos, dieron instrucciones a todas las sucursales y les dijeron, buscadme ancianitos que no sepan mucho de economía, de esos que tienen la libreta, con 60.000, 50.000, que se han ganado el dinero limpiando las calles de París o los váteres de Alemania y han venido a España a gastar los ahorrucos y que generalmente se los van a dejar a los nietos, no los van a usar, e irles a ver para que compren una cosa que les vamos a poner un nombre sugestivo, preferentes, decirles que nos hemos fijado en ellos porque se lo merecen. Y los viejucos, siguiendo a ese director de oficina, como se sigue al el paciente, al médico de la esquina que está en la Seguridad Social, preguntaba. Oiga, y esto aparte de darme un 4 y un 3, ¿es seguro? ¿Cómo seguro? ¿Lo puede usted sacar mañana? No, hombre, yo, por si un nieto se casa, por... Nada, usted lo tiene ahí a su disposición. Un millón de españoles a los cuales les limpiaron literalmente todo el dinero. Yo me recorrí todos los platos de televisión, haciendo causa en favor de estas gentes. Tengo más de 20.000 cartas escritas a mano, lo cual quiere decir la condición humilde del quien te escribe, ¿no? con unas letras que a veces había que pedir a un calígrafo para saber qué te decían. Tengo 84 años, tengo 90 años. Tengo 81. Me jubilé de la mina, me jubilé del campo, me jubilé de la pesca, vine de Alemania, puse unos dineritos allí y ahora voy y me dicen que ya no los tengo. Una estafa de estas hubiera exigido de un gobierno serio llamar al fiscal general del Estado y de oficio, no como ahora, que están ganando los pleitos uno a uno, gastándose en abogados lo que no está escrito, y lo están cobrando, claro. Pero ¿cuántos de ese millón se han muerto ya del disgusto? Porque todos tenían más de 70 años, la mayoría. Un gobierno serio hubiera llamado al fiscal del Estado, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, me usted para acá, actúe de oficio y una denuncia contra todas estas instituciones financieras que han engañado al cliente, que había letra pequeña, pero si había gente que era ciega, ciega, yo he conocido a un matrimonio, los dos ciegos totales, que les llegó a decir el director que si no habían leído la letra pequeña, a esos niveles, un escándalo que demuestra que este país todavía le falta seriedad para que el Estado proteja a la gente indefensa. El caso más terrible, el más terrible de todos, que no quiero... Callarle de ahora en adelante, aunque ya vivos, queden 250. El otro día, cuando fuimos a ese desfile de la hispanidad, a la entrada del Palacio Real, había un señor en una silla de ruedas. Lo metí en Facebook, lo veríais. Y otro señor, que no tenía brazos, los tenía desde aquí. Es más, uno de los brazos le salían los dedos a la altura del codo eran afectados de la talidomida. Tres mil españoles nacieron sin piernas, sin brazos, porque un medicamento alemán de una empresa alemana se comercializó entre las embarazadas para que no tuvieran náuseas. Y como consecuencia, vinieron tres mil seres a este mundo completamente deformados. Bien. Todos los países donde ocurrió, porque se comercializó en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, los gobiernos han respaldado a esas familias y obligaron a la empresa farmacéutica a cantidades importantísimas de indemnización, como debe de ser. Hace 36 días, el Tribunal Supremo, y estoy hablando de un medicamento del 65%, por fin sentenció sobre ese laboratorio y sobre las indemnizaciones a los 250 que quedan vivos. La sentencia dice lacónicamente lo siguiente. Se rechaza la petición porque el tema ha prescrito. No hay derecho, no hay derecho. No hace falta tener a un familiar en esas condiciones. Un mínimo de sentido común y de sensatez para llamarle sinvergüenzas. Esa gente por ahí sufriendo de juzgado en juzgado para que el Tribunal Supremo, aplicando supongo la ley, sí, ha prescrito foro filatélico. Todavía no hay ninguno empapelado. Todavía no se ha sustanciado un tema de hace 12 años. Y ya, para mí lo que es la foto de este país, de esta inseguridad que tenemos, Bankia y su absorción de Banco de Valencia, ha costado. Me dará la razón el profesor Ramón Tamames un quebranto a los españoles de 31.000 millones de euros. Claro, nos parecen pesetas, no, es que hay que multiplicar por 170 y no sé cuánto. Imaginaos lo que se compra con eso, 31.000 millones. Daban el dinero, sin garantías, ampliaban una empresa que estaba en ruinas, falsearon balances. ¿Dónde están los responsables? De un agujero de 31.000 millones que estamos pagando todos, todos los no. Es que cuando dicen, no, lo paga el, el, el Estado, no, el Estado somos todos, los españoles, lo estamos pagando. ¿Dónde están Rato y Blesa? Pues estarán comiendo caviar el uno que le encanta y el otro en un yate. Y un juez que se le ocurrió preventivamente meter en la cárcel, como hacen tantos jueces todos los días, de detener preventivamente a alguien, el juez el Silva Fijaos lo lenta que es la justicia en España. A este le convocaron el juicio en cuatro meses. Condenado e inhabilitado a 16 años de la carrera judicial. Como tiene 62, imaginaos dónde está. Pues dando tarjetas de visita por Barcelona para ganarse la vida como abogado. Pero no queda la cosa, ahora le piden cuatro de cárcel. ¿Y dónde está Blesa? El del Querbanto... Esa es la imagen que queda de esta España. Y volvemos a esto, que ya no es una estafa de, una, de un banco ni de una caja. Para mí es una estafa de Estado. Como este país, el más dependiente de la energía del exterior, que no tenemos petróleo ni para mecheros, y un carbón que ya no se explota en ningún lado porque no es rentable, y porque además el carbón y se lo digo incluso a los asturianos, no es una fuente de energía ya recomendable, ¿cómo es que no apuesta por algo que tenemos en masa? Podemos ser, ser el Arabia Saudita del futuro de la producción energética, en energía eólica y sobre todo en energía solar. Pero si es que aquí no hace falta, ayer fue a abrir un parque de estos fotovoltaicos, no hace falta ni cambiar los paneles, le da el sol por la tarde, por la noche y hasta por... por por cualquier sitio, pero si esto es el paraíso, que Alemania haya invertido el año pasado en energía fotovoltaica más que España en la historia, yo supongo que nos tienen que considerar idiotas. La Merkel debe decir que somos tontos. Dice, pero eso es el sol, ¿para qué le quieren? Para ponerse morenos. Me cago en diez, agarrábamos nosotros ese sol, pero si hasta Qatar hay seis sol. Está produciendo en masa energía solar. Allí no consumen el petróleo, no lo mandan a nosotros. Entonces, ¿por qué ocurre eso en España? No, no hace falta ser un genio, ¿eh? Ni ser populista como me llaman a mí. Me llaman populista a mí. ¿Por qué? Por decir que es una vergüenza que no paguen a los estafados. ¿Cómo? No pueden decir que es robo. Eso es evidente. Que, ...que obedezco a consignas... ...no, no, no... ...Revilla no es del PSOE ...ni es del PP... ...ni le llama al Papa... ...y si le llama a lo mejor de lo contrario... ...a mí no le llama a nadie... ...digo lo que me da la gana. Y eso sí... ...y eso sí... ...en las causas... ...con lo que creo que es justo y contra los más necesitados, y no los poderosos. ¿A mí qué consecuencias me trae el que me meta con los poderosos? Pues que ahora me han vuelto a llamar a las televisiones, pero estuve año y medio en la nevera. Me decía la gente, no te vemos. Tenía que ir por las plazas, como los buoneros, Así actúan. Hombre, hay que dar un poco de sensación de pluralidad, y de vez en cuando un tío como yo que dice estas cosas, interesa, para dar sentido de que aquí se puede decir lo que se dé la gana. ¡Ay! Mientras no enseñes la cresta mucho, porque como a mí se me ocurriera saltar de Cantabria, que no lo hago primero porque tengo muchos años y tengo cuatro operaciones, si aterrizo en Madrid, me aparece esta droga en el coche. Te cargan, pero volado, ¿eh? El poder es el poder. ¿Por qué no se sigue lo razonable apostar por lo que tenemos, por el futuro, por ética? ¿Por qué es negocio para España? Porque sabéis quiénes mandan. No nos engañemos. Si no hay ex ministro ni ex secretario de Estado que no esté en algún enchufe, es decir, en alguna eléctrica, en alguna gasística, en algún móvil o en algún banco, yo cuando ocurrió lo de Bankia y le quitaron el puesto a aquel que había estado de gobernador del Fondo Monetario Internacional eh, el rato, que veo al día siguiente en un periódico los tres cargos que le han dado tres empresas en el mismo día, con el mismo sueldo, Telefónica 200.000, Santander 200.000 y Caixa 200.000. mil. yo, coño, pablesa. O sea, en vez de fenestrado, de haber originado el lío, 200 cada uno. Cuidado, eh, que hay capacidad de trabajo para ir de telefónica a la competencia y a la otra competencia. Claro, esa gente con 200.000 no les llega. Es una vida muy cara, no es como nosotros, que oye, vamos por Murcia, nos dan un canapé regalado, ¿eh? y ser feliz no es caro. Esto no. Para esto ser feliz es caro. Yato, mujeres, caviar, buenos vinos, buenos. No nos engañemos. Todo esto no se hace porque estamos en manos de los grandes poderes. ¿Por qué ficha eh, hidroeléctrica o Endesa? No sé, todas estas son las mismas todas. Al señor Andlar, es un experto que se sepa en, en electricidad, Felipe en gas natural, otro experto el otro no sé sin sí, idea, están ahí, 200.000 eso sí, 300.000, para cuando hace falta, para cuando hay que hacer un decreto, cuando hay que bajar la mano, para cuando se diga, esto de las fotovoltaicas no nos interesa porque no estamos nosotros en ese mercado y a esto no nos los cargamos. Bueno, yo tengo que ir acabando porque hay más gente y tengo que coger el avión. Lo que quiero deciros es que yo en este tema voy a ser radical, ya no solamente porque apoyo a un colectivo que merece ser apoyado, sino que hay que acabar con una energía contaminante y apostar por la energía no contaminante. Este verano, creo que era el mes de agosto, se lo mandé a Miguel Ángel, tuve la ocasión de clausurar un simposio, no lo llaman, sobre las energías. El ponente era el secretario de Estado de la Energía y se apellidaba Nadal. No sé si tiene que ver algo con el pelotero, que ahora un hermano le han hecho ministro. Y entonces yo estaba allí, al lado, pero como presidente cerraba yo el acto. Y entonces se extienden en consideraciones y llega a decir que el futuro, no sé si lo decía porque estaba yo, es la energía renovable y que dentro de la energía renovable... La más importante, la que será más rentable y de más uso ilimitado en España es la energía solar. ¡Juyo! ¡Oh, no! Digo, qué tío, qué reconversión. Ha pasado por Lourdes, ¿por dónde? Entonces, acabó. Está grabado. Está grabado y se lo mandé a Miguel Ángel. Entonces acabó y le digo. ¿Qué palabras acabo de oír de la persona que ha diseñado la campaña más importante para cargarse la energía solar en nuestro país? A todos esos fotovoltaicos con un impuesto al sol, que ya es la, la leche, poner un impuesto al sol. Pero, pero ¿cómo pueden hacer eso? No se conforman con el libro, no, al sol. Aquí no producimos energía más que nosotros. Pero ¿qué es eso de que se metan intrusos aquí? 400 comparativistas, ahí en Crevillén para dar energía al pueblo, al margen de los oligopolios. No se puede consentir. Esta batalla la vais a ganar, hombre. La vais a ganar porque el que tiene la razón a la larga lo gana. Porque tenéis un presidente que vale un huevo y está dando el callo Que me ha traído a mí a Murcia, que me ha traído a Murcia, que me ha llevado a Sevilla, que me ha llevado a presidir una manifestación de Madrid y que me lleva donde le dé la gana, porque esta es una causa justa. Y mientras haya gente como nosotros que no se va a callar y que todavía tenemos micrófonos donde nos permiten hablar, ya os adelanto, el día 3, sábado, sexta noche, voy a estar dos horas y media seguidas y voy a hablar de vosotros y de la causa vuestra. Gracias.